Los equipos de ventas y marketing se enfrentan más que nunca al aumento de presión para mejorar el rendimiento e incrementar rápidamente los ingresos. Sin embargo, algunos de estos desafíos afectan su capacidad para convertir prospectos en clientes y a pesar de las grandes inversiones realizadas en personal, programas y nuevas tecnologías, menos del 1% de los prospectos se convierten en ventas. Las soluciones de ventas y marketing de Cial Dunn Bradstreet pueden ayudar a su negocio a superar estos retos. Al aprovechar los datos y análisis de calidad a lo largo del ciclo de compra, las empresas pueden mejorar su ROI de marketing, impulsar estrategias AVM, acelerar el mismo ciclo de compra y aumentar la eficiencia de las ventas. Nuestras soluciones ayudan a los equipos de ventas y marketing a inspirarse en los datos para mejorar el rendimiento de sus estrategias, para salir al mercado empleando información y análisis proporcionados por la Dun Bradstreet Data Cloud, integrada por más de 400 millones de registros comerciales más de 120 millones de miembros de árboles familiares corporativos y con 375 millones de elementos de datos actualizados diariamente, nuestra Data Cloud ofrece la información y las respuestas analíticas más completas del mundo. El elemento central de la Data Cloud es nuestro proceso Life Business Identity, una visión integral y continuamente actualizada de las relaciones comerciales que tiene como base el número Duns de Dun Bradstreet. El proceso Life Business Identity también proporciona inteligencia valiosa, como jerarquías y scores predictivos, para una identificación más rápida de oportunidades de crecimiento. Nuestra Data Cloud y el proceso Life Business Identity Impulsan las tecnologías y plataformas que ayudan a los equipos de marketing y ventas, proporcionando información precisa y de calidad acerca de prospectos y clientes, ayudando a optimizar sus procesos y a tomar ventaja de la competencia. La integración perfecta en sus diversos ecosistemas facilita conseguir sus objetivos de ventas y marketing, además de maximizar el valor de sus herramientas ya existentes. Cial en Bradstreet Puede ayudarlo a adoptar con precisión y a mejorar el rendimiento aprovechando los datos y analíticas de calidad. De el primer paso para mejorar el desempeño de su negocio. Visite nuestro sitio web para obtener más información.